Hola, hola, mi gente linda. Espero que estén bien el día de hoy. Hoy en este video te traigo un video muy especial. Si tú ya leíste el título, ya sabes de qué se trata este video. Así que para empezar, lo primero que vamos a hacer es tener nuestro cabello ya bien lavadito. Este no está tan mojado, el cabello está húmedo. Está húmedo el cabello. Este estos rizos que vamos a hacer naturales necesita que nuestro cabello esté ya completamente bien lavadito lo único que vamos a poner son unas gotitas de aceite de coco vamos a lo voy a poner en la palma de mi mano lo voy a frotar bien y me lo voy a Colocar. Muy bien. Listo. tenemos nuestro cabello listo con el aceite vamos a partirlo por la mitad okay. Vamos a colocar lo que es una liga Hemos terminado ya con nuestras dos trencitas. Lo vamos a dejar por un día. Bueno, esto lo estoy haciendo ahorita en la mañana. Mañana en la mañana nos vamos a soltar nuestro cabello y ya van a ver el resultado. Muy bien, mi gente linda. Vamos a ver el resultado de poder tener unos rizos naturales sin necesidad de estar quemando nuestro cabello el día de ayer yo me hice las trenzas hoy la vamos a soltar para ver cómo están esos rizos yo no yo soy amante a lo, a lo natural no me gusta andarme quemando el cabello y es por eso que yo mis rizos me los pago de esta manera a pesar que es súper fácil de hacerlos, a mí me encanta cómo me quedan y me duran a veces hasta por dos días. Me encanta, me encanta y hoy que tengo el cabello corto se me hace más fácil, pero cuando tenía el cabello más largo se me miraban hermosísimos. Vamos a terminar. van a ver qué lindos rizos ustedes pueden tener naturalmente. Miren qué hermosísimo. Sin aplicar absolutamente nada. Solo tener bien lavadito su cabello. Y lo único que pusimos fue aceite de coco. Ahora yo lo único que voy a ponerle es este spray. No lo voy a poner directamente a los rizos. Voy a colocarlo en la palma de mi mano. Voy a flotar bien y esto lo voy a pasar solo así. Miren qué hermosísimo. Vamos a ponerlo para que ustedes lo vean. Voy a partir el cabello por el Estas son para que ustedes puedan ver. Miren qué hermosos nos quedaron. Oh, me encanta, me encanta lo natural. Qué lindas están nuestros rizos onduladitos. Si les gustó este tutorial, no se olviden suscribirse acá en las letritas rojas donde dice suscribirse. Tocar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver uno de nuestros videos. Cada vez que nosotros subamos un video, YouTube te pueda notificar. Si te ha gustado, por favor, comparte. Comparte y suscríbete. Mis amores bellos. Se les ama un montón. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Nos volveremos a ver en un próximo video. Hasta luego.